¿Cómo puedo yo admitir un socio? El 75, el 70%, perdón, 70% de los socios deben de aceptarlo. 70. Oye, el que aportó 80 mil pesos. Estamos hablando que eso sirve para las decisiones. Pero para admitir socios. Para admitir socios. Un socio. Un voto. 70% de los socios deben de decidir si entra alguien o si definitivamente no entra. Y si el otro a fuerza se quiere ir, pues lo liquidamos, le damos su aportación de capital y bye. Los socios tienen que definir cuando quieren ser socios en una asamblea. No pueden llegar y presentarse libremente con el Consejo de Administración y decir, quiero ser socio en una asamblea ordinaria, que es la asamblea anual, o una extraordinaria donde nada más hablemos de eso, exclusivamente. Los socios a fuercitas deben de hacer aportaciones económicas. Acuérdense que aquí no vale aportar trabajo. Todos aportan dinero y una vez que aportan dinero, se les da su certificado de aportación nominativo nominativo. Los socios están a fuercitas obligados a asistir con puntualidad a las actas, respetar estatutos, respetar reglamentos, sujetarse a los contratos que ellos mismos impongan y contribuir en los gastos sociales. No entorpecer en labores administrativas y todas las otras que las leyes se nos ocurran pero principalmente son esas, para que vayan viendo a qué cosas se van a meter estos socios que supuestamente se sienten muy buenos. Exactamente, Alberto, aunque como habíamos dicho, para acreditar la calidad de socios no necesariamente ocupas el certificado. ¿Cuándo la empresa debe de entregarte el documento llamado certificado? al momento de la suscripción, es decir, al momento de la constitución de la sociedad o en un plazo máximo de un año. Un año. Si ya pasó un año de la constitución y no te lo han dado, puedes demandar para que te lo entreguen. Si todavía no corre el año, puedes exigirle al consejo de administración que te lo entregue. Todavía estamos aquí en, la, en el plazo que el consejo te lo puede entregar. Ocuparías el contrato social donde aparezca tu nombre, porque ahí acreditas tu interés jurídico. En ese momento tú dices, yo soy socio, y ya estoy día, no me han entregado cuentas. Exijo con este documento que me acredita como socio, que me entregue cuentas el Consejo de Administración. Pero el proceso es así, Alberto. No voy a exigirles que me entreguen cuentas a mí, Enrique. El proceso es ir ante el juzgado mercantil y demandar que convoquen a una asamblea extraordinaria para entrega de cuentas. Y en esa asamblea, ahora sí nos entreguen cuentas. ¿Sí? No, no se trata de que venga al consejo de administración y allí en el juzgado me entregue las cifras, no. La rendición de cuentas es, convoca una asamblea para rendir cuentas. Puede ser ante juez mercantil Agustín, precisamente por lo que te decía. ¿Dónde empezaste? ¿En lo agrario o en el registro público? Si empezaste en el RAN, ahí síguele. Todo por ahí hasta que se liquide. ¿Empezaste en el registro público? sigue en el registro público todo. Obligaciones de los socios. Responder. Responder, ¿Por qué? Por sus aportaciones de capital. Aportar cantidades adicionales cuando la propia asamblea si lo designe porque dijimos puede ser una de capital fijo que nunca sube de capital y se ocupa una asamblea ordinaria o extraordinaria para un aumento los socios deben de facilitar fondos cuando así se requiere y cuando la asamblea lo apruebe para aportaciones adicionales recordemos que además de aportaciones de capital los socios pueden hacer lo que llamamos pago de pérdida ¿En qué consiste el pago de pérdida? Ustedes han visto un estado financiero que diga esto. Y esto es el capital contable. Si así los socios lo quisieran... Pueden decir, vamos a pagar la pérdida. A ver, somos cinco socios. 37.500 entre cinco. Todos somos socios a partes iguales. Entonces, cada uno que aporte 7.500. Y listo. Bancos, 37.500. pérdidas de ejercicios anteriores. 37.500. ¿Qué va a pasar? Que esta cuenta va a desaparecer. A eso es lo que se llama pago de pérdida. Y al existir el pago de pérdida, desaparece esa cuenta contable y ya hay dinero en la cuenta. Bueno, Nahum, habrá que preguntarle qué tipo de bancos. Yo en lo particular he trabajado SPRs. Te voy a decir con tres bancos. Banamex, Banorte y Bajío. Y con el registro público ha sido más que suficiente. Aquí yo te diría... Más bien es por regla del propio intermediario financiero. Solamente por regla interna de ellos. Si la sociedad ya no tiene bienes, los socios, ¿de qué manera responden por las deudas contraídas? Si es una de responsabilidad ilimitada, responden por todos con su patrimonio personal. Pero si son de responsabilidad limitada, Alberto, ellos no responden por nada. Depende cómo esté constituida la SPR. Si sí, de RL o de RI. Mm, bueno. Eso sería un buen punto, Nahum. Porque como ya es una disposición más que de legislación, hay demasiadas reglas, fíjate, Nahum, que yo te puedo decir que no existen en las disposiciones. ¿Y dónde nos las hemos aprendido? Haciéndolos, haciendo los trámites déjame buscar si hay una disposición como tal que diga literalmente que es melón o es sandía pero lo único que he encontrado y eso me lo dijo un notario es que ellos dan fe de todas las SPR aunque no sean sociedad mercantil, pero están obligados ellos a pedirnos y exigirnos lo mismo que a una sociedad mercantil ¿Cómo qué? convocatoria de asamblea entrega de cuentas, elección del consejo de administración o presidente. Todos esos trámites incluido el registro público, ellos nos los piden como si fuéramos una sociedad mercantil, aunque no somos sociedad mercantil. Y si me preguntas en qué ley viene eso, no, no te puedo decir en qué ley, pero en los notarios nos han dado ese camino a seguir. Solamente eso te puedo decir. Ahí con el banco, yo te diría, hay que ver con más bancos, porque realmente, como yo nada más he trabajado con esos tres, nunca he tenido un problema de que me exijan ambos registros. Uh, y luego es el gobierno. Es el gobierno. Bueno. Es el gobierno, eso sí está más complicados. como ves una obligación de los socios es desempeñarse en el consejo de administración cuando sean designados, es decir, no es una obligación que un socio sea miembro del consejo no, desempeñarlos cuando sean designados solamente en esos casos ¿Cómo los puedo permitir a un socio que se retire? cuando él así lo decida él sencillamente dice, ya no estoy a gusto quiero renunciar a mi puesto Perfecto. Admite que te retiras, convocamos asamblea y en 30 días quedas fuera. Exclusión. En caso de exclusión, ¿por qué puede ser? Algunos de los escenarios que estábamos hablando, cuando vendes acciones sin autorización, perdón, vendes partes, certificados de participación. Cuando tus actos por votos, por actitudes, vayan contrario a la sociedad. Cuando tus acciones como socio impidan la imagen y la buena ética de la sociedad. Actos u omisiones. ¿Qué hacemos con los rendimientos en este tipo de empresas? Eh, ya les decíamos más qué tipo de empresas. Eh, ¿Qué hacemos con los dividendos, con las utilidades? Porque recordemos que este tipo de sociedades no dan rendimientos durante el año. No, no dan rendimientos se tiene que haber una acta de asamblea anual donde vamos a revisar todo lo que hicimos el año pasado y en ese momento vamos a convocar a asamblea que esta se va a llamar ordinaria y en ella se van a enseñar todos los resultados del ejercicio ¿Cuándo es esta asamblea? Enero, febrero, marzo, abril pero debe de ser y debe de existir Cinco años es correcto, Alberto. Cinco años, crédito fiscal. Estamos hablando en disposiciones mercantiles y aplica eso. Al finalizar del ejercicio, se tiene el estado financiero, el estado de resultados. A veces me preguntan, ¿las STR llevan contabilidad electrónica? Mira, llevan contabilidad en medios electrónicos y aparte envían contabilidad electrónica. Oye, pero tienen ingresos exentos. Perfecto. Esa disposición está bien. Pero ser que todas ellas entregan cuentas a los socios. ¿Cómo van a entregar cuentas si no llevan estados financieros? Si no llevan pólizas. Es indispensable que tengan esto. Los estados financieros deben de estar aprobados por la asamblea que las va a revisar. En los cuatro meses siguientes al término del ejercicio, es decir, enero, febrero, marzo, abril, debimos de haber revisado la cuenta, los gastos, los ingresos, las finanzas del año 2021. Hoy estamos fuera de tiempo. En los primeros cuatro, cuatro meses. Los rendimientos, ¿cómo se van a manejar? los ingresos que arrojen los estados financieros se van a separar y de ahí vamos a definir cuánto le corresponde a cada uno. Pero también en este tipo de sociedades hay la posibilidad de generar reservas. Las reservas se generan con las utilidades que se van generando. Si me dices, ¿qué porcentaje? 5, 10%, 20%, aquí no hay una cantidad específica. Tú puedes generar tu reserva legal en el monto que tú consideres. Hay una obligación de llevarlas, no hay una obligación de llevarlas como una sociedad mercantil, pero sí se recomienda que se haga, que hay una reserva legal para cualquier tipo de necesidad que se vaya dando, pero no es una obligación tácita con alguna ley, por algún artículo que te diga hay que tener una, una reserva. Vamos a llegar a la parte final eh, directamente <risa> con esto que muchas personas llegan a ver a las SPR. Una SPR, si su actividad pri, pri, eh, principal, preponderante, es una actividad del sector primario, entonces, si es agrícola, ganadera, silvícola, pesquera, pues entonces, Derechito, derechito lo mandamos al 623. ¿Eso? ¿Qué es el 623? Bueno, como ya hemos trabajado en la versión 4 y nos piden el régimen fiscal, ya me estoy aprendiendo las claves, ¿no? La de sector primario o personas morales con actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras es la clave 623. Bueno, si yo soy una SPR que me dedico a en forma exclusiva. Recordemos que la ley del LCR, el 74, nos dice que exclusiva es 9010. Entonces, tengo beneficios. Primer beneficio, los 20 o más de ingresos exentos por socio. Segundo beneficio, si excedo, la reducción del 30% del impuesto a cargo determinado. Tercer beneficio, facilidades administrativas de deducción de gastos sin comprobante fiscal. Esto es para la SPR, la SA, la SDRL, la AMP, cualquier sociedad que se dedique a actividades agapes. Hay un error que muchas personas cometieron, ojalá que ustedes no. Cuando nació el reciclo personas físicas, muchos creyeron que los SPR debían de ser reciclo persona moral. Y no. ¿Saben en qué se parece el reciclo moral al reciclo física? En el nombre. Los dos son recicos. Pero todas las reglas de aplicación, sus obligaciones, sus características, su forma de calcular de impuestos son totalmente diferentes. Así que si tú hasta el 2021 eras una persona moral, sector primario, SPR, y iniciaste 2022... ¿A dónde debías cambiar? A ningún lado. Donde estabas, ahí te quedaste. No cambiaste. Ahora bien, puede ser una SPR que se dedique a actividades comerciales o industriales. Ahí te diría, te puede tocar régimen general o régimen de confianza. Una persona moral, agape, estos son los beneficios que te estoy diciendo. Siempre y cuando tengas el 90% de tus ingresos por actos AGAPES. 90. Quiere decir que puedes tener 10% de otros ingresos. La semana pasada alguien me buscaba y me decía, oye, nuestra empresa este mes no tuvo un solo ingreso, pero nuestra SPR invirtió lo que teníamos en la cuenta y ganamos intereses. ¿Tenemos derecho a la exención? Digo, a ver, primero. El impuesto sobre la renta es de causación anual. Para calcular impuestos todo el año, te voy a revisar. No te voy a revisar lo que hiciste en enero. Todo el año. Cuando se acabe el año, te voy a preguntar, a ver, ¿Cuántos ingresos tuviste de actividad de agape? Oye, pero tuve ingresos por intereses. ¿Cuántos ingresos tuviste por actividad de agape? Un millón. ¿Cuántos de intereses? Cien pesos. ¿90-10? Sí, 90-10. Todos son ingresos exentos. Oye, pero se llaman intereses. Sí, ya me dijiste que se llaman intereses. Pero son parte del 90-10. 90%, 10. 90 de ingresos por actividad de agape. 10% de cualquier otro. Así que esos ingresos son exentos, aunque no sean venta de jitomates, aunque no sean venta de una vaca, pero son parte del 90-10. Ok, Lucila, resico PF le vende a persona moral, le retiene el 1.25 siempre que una persona, reciclo, le venda a una persona moral, hay retención. Siempre, Lucía. Siempre. Otra vez. Vamos a ponerlo en mi hojita de Excel. Emisor del CFDI. Persona física, reciclo. Y en reciclo, reciclo comercial... Mm, reciclo empresario, reciclo honorarios, reciclo arrendador, reciclo agape, cualquiera de estos. Y el receptor del CFDI es una persona moral, mercantil, civil, no contribuyente. Agraria, cooperativa, sí hay retención, siempre, uno veinticinco por ciento, siempre en ese orden, siempre. Contador, una pregunta. Te escucho, Carmen. Este, eh, por ejemplo, lo que comentaba de que cualquier persona moral, este, no necesariamente CPR, este, que puede ser, este, solamente entonces una SA con que tenga el régimen, eh, vaya, el régimen fiscal de agape, aunque no esté re registrado en la, en el registro agropecuario, en el RAN, este, ¿Puede fungir como el sector primario sin, sin ningún problema, aunque, aunque sea una sociedad mercantil? Aunque el notario lo haya registrado como una sociedad mercantil. Sí. Fíjate, por, es buena tu pregunta porque esa es precisamente la creencia eh, respecto a lo que es ese tipo de sociedades. Vamos a abrir la ley del ISR. Y vamos a abrir el 74. Sí, porque eh, yo, bueno, yo normalmente digo, este tema, este tema para mí es nuevo, realmente yo sí. no conozco de lo que es la ley agraria y eso, este, pero yo siempre he escuchado que para ser una sociedad de producción rural, se necesita estar registrado en el ran y se necesita constituirse bajo, esa, bajo la ley agraria, no ante un notario, que inclusive los propios notarios a veces dicen que no necesita estar registrado en el registro público de comercio, sino hasta ante lo que es el registro agrario, uh -huh. tenga validez. Entonces, hay una incongruencia en donde, ahorita, por lo que usted me comenta, lo de la sociedad anónima, porque... Digo, muchas sociedades anónimas se, se constituyen, obviamente, primero para ser una sociedad mercantil, pero después, pues, obviamente los socios, pues, en busca de sus proyectos y eso, pueden irse a lo que es la parte del sector primario y a lo mejor ahí pudiera haber una modificación en el acta constitutiva de hacer nada más el cambio de actividades y obviamente ante el fisco y ser una agape sin ningún problema. Efectivamente. Y fíjate que este artículo 74, fracción primera, nos da esa pauta. ¿Qué dice el 74? Bueno, empiezo a leerlo desde la primera frase. Deberán. No es una opción. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de ISR. ¿Quiénes? Y vámonos poniéndolas por las sociedades y con las comitas. Primero, las personas morales de derecho agrario. Ya dijimos, ejidos, comunidades. Eh, SPR, ARIC ellas deben de entrar en este régimen, ok, coma y seguido las sociedades de producción ayer hablamos de ellas ¿cuál es su requisito? que se dediquen exclusivamente a actividades agapes, tres las demás no, no, no, no, no. al decir las demás todas las que te quieras como tú dices, una SA puede meterse aquí claro porque aquí dice, las demás personas morales que se dediquen exclusivamente. Oye, qué es exclusivamente? 90-10. 90%, ¿90 de ingresos por actividad de AGAPE, 10% de otra cosa. Oye, entonces no debo de convertirme en, esa P, en SPR. No, porque el propio 74 permite que todas las sociedades sean personas morales de derecho agrario. Sean cooperativas o sea de cualquier persona moral, puedas entrar aquí. Te habilita. Entonces, no nada más una SPR puede estar aquí en este capítulo. También una SA, también una SR, también una Asociación en Participación. Cualquiera puede estar ahí. Leonardo, cuando una persona física reciclo repasa los 900 a partir de qué momento... Mira, vamos a dar una pequeña clase de reciclos, porque todavía esa parte me encanta. Y Leonardo, como yo siempre les digo, no es chiste esa anécdota. ¿eh? Cuando haces tu declaración, hay un renglón que si lo revisas dice ingresos acumulados. y te cuento lo que me pasó en enero tuve 500 mil Leonardo ¿cuánto pagué? exentos termino mi declaración de enero cuando voy a presentar febrero me sale un campo que dice ingresos acumulados ¿cuáles son mis acumulados? 500 ¿cuáles son los del mes? capturo 300 exentos me voy a marzo. ¿Cuáles son mis acumulados, Leonardo? Ochocientos. Y con doscientos ya me pasé. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que tú crees. El formato me dejó capturar todos exentos. ¿Por qué? Porque hasta que yo presenté la declaración... Se dieron cuenta que pasé de 900. Y como ya se dieron cuenta, cuando presenté la de abril, ya eran grabados y me tocó la máxima. Apagar y Tú me dices, oye, y los exentos, como ya te pasaste, la mala noticia, Leonardo, es que en la anual. Yo voy a sumar todo. ¿Y qué crees? En la anual no va a haber exención. Todo es grabado. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? No me lo voy a poder restar el pago que hice. Señores que están pasando de los 900 mil pesos, tomen nota. Va a haber un pago sabroso en la anual. Aguas. No, Ana, el importe de cuando vendemos casa habitación no se considera para ese límite de los 3 millones y medio. Lucila, ¿me recuerdas qué dice esa regla de la 313? Eh, mira, Alma, cuando vino la migración en enero, pasaron un montón de cosas. Pero bueno... Déjame decirte algo. Estas personas morales, SPR o AGAPES, cualquiera de los dos, tienen una situación. Déjame encontrarte. Este año, las facilidades administrativas, si recuerdas, salieron una, las de sector autotransporte y otras, las de sector primario, por separado. aquí es donde yo te digo hay beneficios y no hay beneficios a ver esto que estás viendo es la resolución de facilidades administrativas Si eres una persona moral, agape, llámese SPR, llámese S.A. Tienes el beneficio de realizar pagos provisionales semestrales. Esto suena muy bonito hasta que en la práctica traemos ahorita un problemón, pero problema, señores. Dice, puedes realizar semestralmente retenciones. Y semestralmente pagar IVA. ¿Por qué digo que estamos en un problemón? Porque las retenciones de salarios de ISR no aparecen semestrales. No, ya nos metimos al portal, ya le dimos la queja al SAT y las retenciones de salarios no salen semestrales. ¿Cómo salen? Mensuales. Y lo peor. Yo ya hice mi declaración semestral de ISR de IVA, de ISR retenido por recibos y me llega un exhorto a la invitación. Debes de ISR retención de salarios por enero a junio. Yo digo, "Perfecto, señores." Metí un caso de aclaración y le dije a mi abogado, espérate que me contesten." Porque donde me contesten que debo de presentarla, te cedo el caso y les digo, a ver, ¿dónde la presento? Porque en el portal no hay ninguna aplicación que diga ISR retención por salario semestral. No la hay. Entonces, si no la hay, ¿cómo la presento?